Hoy, en los medios Ronaldo firma con el machete United Stop parado! Donde hablar es tendencia En el día de hoy he sabido ya por los medios de que Ronaldo, a.k.a. Carita rara, pero rico sea firmado por el machete united pero señores se le ha perdido el respeto a los cuartos por Dios como un hombre pero por Dios busque los numeritos pero y tú esos cuartos madre mía pero por qué coño Dios mío pero hay que hay que ver cosas ¿eh? tú sabes, ¿Tú sabes las ruedas que tiene que dar un camionero tú sabes la pi que tiene que aguantar una muchacha preparada educada y todo lo que tú quieras ponerle en una empresa para ganar si acaso la sesogésima parte de eso. No me hagas eso, hombre, no. Dile lo que tú quieras, que el deporte produce los cuartos, que, que, que no sé qué, pero eso es una aberración a la realidad económica mundial. Suerte. Esperemos que Machete United haga por lo menos lo posible porque ese muchacho le deje caer su boronita a la gente, a los brasileños, a los portugueses de, de, de vaina pobre, de escasos recursos, que deje que boroné, que boroné. Donde hablar es tendencia.